Yo pensé de hacer un chiste con el señor Martínez y dije bueno a ahora tiro la otra, la, la, la contra, te voy a decir, o sea, la, la contra de esta bebida, pero me dijiste no, eh, tiene algo que ver con la otra bebida, con la competencia, así o no. Sí, en realidad tiene ah, que buenas ver noche. buenas... buenas noches, perdón. En realidad tiene que ver con un amigo que tenía una banda que se llamaba Campari. Ah, yo la confundía con la otra, con la más famosa Sí, sí, sí, tenía, tenía que ver con alguna, alguna bebida de esas Entonces dije, bueno, si hay Campari, que, hace, que haya Martini Yo me llamo Martín también Y después el tema de ponerlo con Y surgió sí. por una cuestión de derecho Y de aparte para que sea más fácil de ubicar en la web ah, O sea que, mirá vos, yo pensé que te iba a ser un chiste Iba a ser original, que el, el no. tema viene por ahí, mirá vos. Sí, sí, sí, venía por Martini. Martini, bueno, es sí, sí. pegadizo eh, Bueno, sí, es la idea, idea. ¿Cómo andás? Bien, muy bien ¿Y vos? Yo estoy entre 7 y 8 puntos bueno, no es poco Sobre mil Pero este <risa> Bueno eh, ¿Qué tema vas a cantar? Voy a cantar tenés un tema, Tenés un estilo muy muy particular Explícame de qué se trata Bien, yo te escuché por Cuando mandaste el material que, ¿Qué tipo de estilo es? Porque yo a veces abarco Algunos estilos Los conozco otros no los conozco tanto Sí Y yo lo llamo Pop de autor Pop de autor Claro ¿Por qué no simplemente pop? Porque el pop, igual que el rock, digamos, suele tener como un... Las letras son como accesorias de la musical. Y a mí me interesa que el trabajo de las letras esté como bien desarrollado. Entonces, eh, digamos, como musicalmente me siento más cerca de, no sé, de Depeche o de Cerati. Pero en lo que tiene que ver con las letras me identifico más con gente como Jorge Drexler. O inclusive eh, cantautores... O autores fuera del género Viste que vos, vos que sabes esto Viste que los, en general los géneros En el tango, en el folclore, el letrista va por un lado Y el que hace la música va por el otro mm. Es como una elaboración más grande que el rock No, no tiene como más accesorio Por eso pop autor pop, pop. ¿Te gustó? mira vos, nunca lo había escuchado eso Este tema que vas a cantar es tuyo El tema es mío Y ahora explicá un poco de qué se trata el tema ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Si sí. De... Sí, tiene alguna connotación, alguna historia personal uh -huh. Sí, sí, el tema se llama Happy Hour y es un poco en inglés y un poco en castellano Tiene que ver con el, lo que tiene que ver con la invasión cultural Del lado del idioma No está desde un montón de lugares Desde el cine, desde, desde la literatura Pero desde el idioma en particular Y surgió hace bastante Es un tema que yo escribí hace mucho En la entrada de un recital Estaba esperando en una disco, en una barra se Sentado más o menos en, como en esta posición Entonces había varias tarjetas Flyers, justamente wow. Hablando de palabras en inglés Y uno veo que decía happy hour Entonces yo dije Escucha, si dijéramos hora feliz sonaría mal, ¿no? hora feliz, Pero happy hour queda como bien, ¿no? Y dije, ¿qué? Me sonó hasta casi absurdo. Entonces empecé a recopilar palabras de uso cotidiano en idioma inglés. La gente no entendía para qué yo anotaba y anotaba y le decía a la gente que me mandara por mail. Y ahí nació el tema happy hour. ¿Por que lo hiciste? Y un poco más de 10 años. Ah, tiene un... su sí, sí, quedó guardado ahí y después lo, lo, como que lo, lo grabé en ese momento y después eh, eh, resurgió. Pero, este, y se nota porque algunas palabras están como. O sea, ahora tendría que decir smartphone, por ejemplo, que era una palabra que se dio años. Bueno, pero tiene su encanto. Mira, ¿qué querrá decir este? Porque a veces a los chicos les llama la atención. ¿Qué era esto? no porque a se pasa eso. Sí, me ha pasado desde... Me ha pasado con la.. Te interrumpo. Dale. Me ha pasado con bueno, chico le digo el cotorro. ¿Qué, ¿Qué es el cotorro? No sé lo que es el cotorro. Bueno, el bulito. Y dice, no sé lo que es. Bueno, está bien. Entonces tiene su encanto también que, que pregunten y explicarle. El, el, lufarde, el, el lufardo, digamos. ahí eh, ¿Cómo, cómo venimos? ¿Estás grabando? Grabé este año este, tres temas, digamos, que, que, digamos como que completaron un trabajo que venía haciendo aparte con los videos. Yo, además de hacer los temas, me gusta mucho lo que es el cine y hago los videos con esta técnica que se llama stop motion, esta de fotografiar objetos que parece que tienen movimiento propio. Entonces hago como las dos, cubro las dos. ¿Y Hasta todos los temas, cuando haces shows, son todos temas tuyos? No, no, hago bastantes covers. ¿sabes? ¿De qué, por ejemplo? Y de Catupecumachu, de Soda Stereo, hago algo de virus. ¿Vos vivir esto ya no? Eh, no, un vivo poquito. de la música, pero no de esto. ¿Cómo se entiende? Porque trabajo en el ámbito de la educación, Entonces, ¡Ah! Pues, está, está, está, está ligada a la cosa y de te haces una escapadita y te cantas algún temita sí, en una sí, sí, televisión sí. como este, Como es que te va a dar este recuerdo. Bueno, a, a ver, te cuento, te canto. Lo... Martini, el día que estuviste acá. Bueno, maravilloso, vamos a mostrarlo. Sí, mostrarlo cámara. Hay algunos que lo damos así en, en, en oro, pero pero justo hoy lo no no. tocamos. No <risa> estaba el <excullido. risa> Bueno, y bueno. bueno, dale, vamos al tema entonces Bueno, dale Decímelo en inglés porque yo en inglés no lo domino Happy mucho. hour Happy hour, entonces Happy hour Bueno, bien, eh Martini, <risa> entonces Martini, mira te iba a decir sin sano <risa> no, no, no. Vamos, lo escuchamos, dale Gracias por venir no, Gracias, vamos, vamos. I see online Open 24 hour in a website MTV e -Words, Remix Discotheque Unplugged Premium Internet mm. Personal Trainer Store Stage After Hour Tour and DJ a Terry Party, B.A.B. Chat, All This Hoy me doy cuenta Se habla Spanish en TV Y así Tengo mi hora Más feliz In the weekend, en casual day Big Mac and Burger King para comer. I go to Ray, escucho el hit of the jar. Fashion to model, is cool in the dance. Hoy me di cuenta, se habla Spanish MTV Y así Tengo mi hora Más feliz Hoy me doy cuenta Se habla Spanish On the beach. Y así Vivo la hora feliz en los noventa Papi, para mí me mentí y hasta el idioma perdí.